Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y no olvides en activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Alessio da Cruz ya está disponible para el repechaje frente al San Luis. El futbolista neerlandés Alessio da Cruz del Santos Laguna, dentro de la Liga MX, ya se encuentra recuperado de sus molestias y ya está listo para ver acción para el duelo frente al Atlético de San Luis. Dentro del repechaje de este torneo 2021, el delantero europeo se despidió de las últimas fechas del actual torneo con los laguneros, tras contar con unas molestias físicas, por lo que su director técnico, el uruguayo Guillermo Almada, no lo quiso exponer de cara a esta importante etapa de liguilla. Alessio da Cruz llegó a esta temporada al equipo de Santos Laguna, llegando y arrancada la temporada, por lo que tuvo que adaptarse casi a medio torneo, por lo que se ha perdido muchos juegos durante las 17 jornadas disputadas. El equipo del Santos Laguna del entrenador Guillermo Almada terminó en torneo en la sexta posición, por lo que tiene que disputar el encuentro en el repechaje en busca de los cuatro boletos a la fiesta grande, ya que quieren sumar una estrella más en su historia de la Liga MX.